Teoría General de Sistemas Unidad Didáctica 1 Enfoque Sistémico ¿Qué va a aprender? Usted aprenderá a nivel general a identificar la dimensión de la Teoría General de Sistemas como metodología del conocimiento. De forma específica, aprenderá a ejecutar los siguientes criterios de desempeño. Identificar las características y propiedades de los sistemas, sus tipos y elementos. Diferencia los conceptos de sinergia, recursividad, retroalimentación y entropía. Presenta ejemplos prácticos sobre los conceptos que fundamentan la teoría general de los sistemas. Identifica la relación entre un sistema organizacional y un sistema informático. Identifica los niveles de complejidad de los sistemas. Aplica el enfoque sistémico en su vida personal y profesional.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 Esta unidad didáctica le brinda herramientas básicas para que pueda diferenciar los conceptos estructurales de la teoría general de sistemas. Esta conceptualización, clasificación y caracterización de un sistema aportará la fundamentación teórica para que en el desarrollo de los contenidos pueda desarrollar actividades complejas con respecto a la resolución de problemas a través de análisis sistémico. El estudio de la unidad didáctica le implica realizar una actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación, en la cual deberá conceptualizar y caracterizar un sistema, según su nivel de complejidad. Tenga presente realizar la tarea interactiva de aprendizaje modelando un sistema, donde va a identificar un sistema con sus elementos básicos y sus interacciones, representado mediante un esquema que permita verlo desde el enfoque sistémico, además ubicando su nivel de complejidad. Alcaldía de Medellín cuenta con vos.